Mas mientras te dura, la vida ya no es dura. Todos son delicadezas. A veces son sorpresas. El amor a veces es una gran trampa. Te atrampa y te lleva por estrechas gargantas. Te sube hasta el cielo, te suelta en caída, te deja tal huella, que nunca se quita. Más mientras te dura, la vida ya no es dura. Todos son delicadezas, a veces sorpresas, cuando te enamoras. Todo es más bonito Las penas son menos Parece exquisito Pero si se acaba El mundo se hunde Todo lo ves negro todo se confunde, mas mientras te dura, la vida ya no es dura. Todos son delicadezas, a veces sorpresas. Todos son delicadezas, a veces sorpresas. A tu lado, a tu lado, es lo mejor. Nunca te vayas. De bien. Mi amor A tu, lado, A tu lado Me siento mejor, me siento mejor. Nunca te vayas, te vayas De mí, mi, mi, mi amor, mi amor. Ven, ven, ten, Cuando me te enamoras tú Todo tú es vas más vas bonito Ay, Las penas son menos Parece exquisito te Pero te ten, tú si tú se, se acaba el mundo se hunde, solo es negro, todo se confunde, mas mientras te duda, la vida ya no es dura, todos son delicadezas, a veces sorpresa. Más mientras te dura, la vida ya no es dura.